Desde el Colegio de Bibliotecólogos, frente al desafío que nos plantea IFLA, nos planteamos la pregunta, ¿qué futuro queremos para el Perú? ¿Qué papel nos toca jugar como profesionales en este desafío? Vamos a dividir la exposición en dos partes. Vamos, queremos presentar un poco cómo es que en Perú se está planteando el tema de los planes de desarrollo y cómo se están articulando a los ODS. Y en la segunda parte, Ana María Talavera, nuestra decana, va a presentar un poco qué ¿cuáles son las actividades que, como lo colegio, estamos impulsando. En el Perú hoy día, digamos, se está discutiendo, el 14 de febrero de este año ha habido una presentación de, la, de ese plan, ...para trabajar y seguir, o sea, y retrabajar una visión concertada del país al 2030. Y esta, esta discusión que está hoy día quiere, viene de la confluencia de tres iniciativas. El trabajo que desde el año 2001 viene desarrollando la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza... El trabajo que el Foro del Acuerdo Nacional, bajo el lema Unidos para Crecer, desde el año 2002, viene impulsando con políticas de Estado. Y el Plan Bicentenario que fue formulado en el año 2011. La mesa de concertación se inicia el año 2000, 2001, con una claridad muy fuerte de que por delante el desarrollo tiene que estar en función de las personas, por una vida digna para todas y para todos. Esta formación, la creación de la mesa de concertación, se da justo después de tener este largo periodo con Alejandro Fujimori, con, perdón, con Fujimori, eh, en, el, en el gobierno... Un proceso de retoma de la democracia después de un proceso, digamos, de eh, digamos, una dictadura. Eh, y, digamos, en ese contexto se juntan varias, varios eh, actores políticos y se ponen de acuerdo por la apuesta de una nueva, por una apuesta por la democracia, que recupera experiencia de participación local que se da en varias provincias eh, en la década de los 80 y los 90 y se propone como meta propiciar diálogo entre Estado y sociedad civil para apoyar el fortalecimiento de los actores sociales y buscando que esto se dé en todos los niveles de gobierno para superar los profundos eh, problemas de desigualdad y exclusión social. El modelo que implementa la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza no se plantea como una comisión técnica de expertos. Lo que ellos buscaron fue desarrollar una red a lo largo de todos los niveles de gobiernos en los cuales en cada región, en cada provincia, de ser posible en cada distrito, hubieran representantes del gobierno, de sociedad civil, de los actores económicos para pensar el desarrollo de sus propias localidades. La mesa de concertación se afirma y recoge el mandato de Naciones Unidas con los objetivos de desarrollo del milenio. Y así como estos objetivos se plantearon con objetivos precisos, metas mesurables para combatir la pobreza, fue el mismo esquema que ellos tomaron para estos planes de desarrollo concertados y después para lo que ellos lo que se ha venido impulsando desde esa fecha, que son los acuerdos de gobernabilidad. La mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, desde su inicio, ha impulsado a que los candidatos en todas las elecciones, de todos los niveles, se pongan de acuerdo y asuman un nivel mínimo de compromiso para superar la pobreza en su región. Estos compromisos se definen con objetivos muy precisos, con metas, y se les invoca a los eh, representantes que están postulando a ser gobierno en su, cada una de sus localidades, a que se comprometan a que esa es su agenda. Y eso se... ...se ha ido logrando. El acuerdo nacional fue otra instancia... ...que se genera y se crea... ...post el periodo de Fujimori... ...en el cual los representantes de las fuerzas políticas... ...presentes en el Congreso de la sociedad civil y del gobierno... ...nos comprometemos a entablar un diálogo para lograr un acuerdo nacional. Aspiramos que un acuerdo nacional sirva de base... ...para la transición y consolidación de la democracia la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida de países a futuro a través de la formulación de políticas de Estado. Bajo este foro se han diseñado y se han definido 34 políticas de Estado divididas en cuatro niveles, la número 29 alineada con lo que hoy día reconocemos como el objetivo 16 de los ODS, es el acceso a la información, la libre expresión y la libertad de prensa. Como decía al principio, el año, digamos, este año inicio, se conjugan todas estas dinámicas y se busca impulsar nuevamente un proceso de diálogo nacional para lograr una visión concertada al año 2030. ...para responder a los desafíos de que estamos como país. Arrancamos el año 2016, tenemos 31.7 millones de habitantes. Para el año 70 vamos a tener un crecimiento que llegue a más de 43 millones. El cambio climático nos está a todos. La región está muy afectada por las vulnerabilidades que nos está generando esta variabilidad climática, generando sucesos extremos, cambios de patrones agropecuarios, varios desafíos que vienen por ahí. Y obviamente a nivel socioeconómico, además de las muchas tensiones y desafíos que vienen por delante, las crisis que, vienen, que tenemos hoy día, tenemos también la tendencia de que hay una fuerza laboral que está en proceso de envejecimiento. En este marco se está tomando la Agenda 2030, tomando el enfoque bienestar en el marco de inversión de la OCDE, en el marco del acuerdo de las políticas de, de la, de la política del acuerdo nacional. perdón, Es que se está configurando y buscando esta visión de país. Junto a ello. El, los acuerdos de gobernabilidad firmados por todos los candidatos que postularon a la presidencia, a la presidencia en, en el último ejercicio eh, de le, elecciones y en todas las regiones se han firmado este acuerdo de gobernabilidad que está articulado con las políticas de Estado del acuerdo nacional, con los acuerdos de gobernabilidad que se han dado en todas las regiones con los Acuerdos de París vinculados al cambio climático, con la Agenda de ODS de 2030. Y esto recoge una experiencia desde el año 2001. En este espacio, nosotros fuimos una de las instituciones, fueron muchas, que participamos en la discusión de cuáles son los objetivos, metas e indicadores a seguir. Wow. Eh, eh, eh, y eh, pudimos en alguna manera poner el tema de información para el desarrollo nacional en estos acuerdos, documento que después fue firmado como compromiso hoy con nuestro presidente. Por tanto, alinear el, el, el proceso de planificación del país se está alineando con los ADS y en función de eso se está actualizando el Plan Bicentenario, los planes nacionales y todos los planes a nivel nacional, para tener un desarrollo que garantice la dignidad de todas y de todos. Y se está desarrollando un sistema de monitoreo de los ODS por el propio Instituto Nacional de Estadísticas, con el cual tenemos ahí un instrumento de trabajo en función de mirar un poco cómo es que se está logrando esto pero ¿qué rol nos toca a nosotros como profesionales de la información para que el Perú llegue a estas metas? Un primer reto que tenemos es que nosotros brindamos información y servicios de información de calidad para la definición de políticas y en todos los sectores. Ahí tenemos, por ejemplo, bueno, hemos escuchado mucho cómo aquí en Chile se está trabajando desde la Biblioteca del Congreso el aporte a la definición no solamente de garantizar el acceso a la información, sino que también proveer información para la discusión y definición de políticas. Otro ejemplo, en el sector salud existen redes de bibliotecas, de, hospital, de los hospitales, hay una red de bibliotecas en institutos nacionales, proveen información no solamente para la ejecución de las actividades proveemos información para los tomadores de decisiones en todos los temas. Un segundo eje que tenemos nosotros como profesionales y gestores de información son, es el brindar servicios de información de apoyo al desarrollo social, productivo y cultural a lo largo del país. Por ejemplo, impulsar la creación de centros de información en las capitales de regiones y de provincias donde llegue la red dorsal nacional de fibra óptica que va a conectar a 22 capitales de la región y 180 capitales de provincia. El reto es convertir en centros de acopio del acervo local que lo difundan al mundo y generar servicios que permitan que el mundo llegue a los ciudadanos del país. Aquí tenemos una conversación y un trabajo a trabajar con la Mesa de Concertación con la Lucha contra claro la Vesa, que tiene una gran red. A nivel nacional un tercer eje que tenemos como profesionales es el brindar servicio como ya hemos escuchado ya varias experiencias en ello exper consolidar experiencias de autoaprendizaje alfabetización digital afirmación de identidad las redes de bibliotecas públicas las redes de bibliotecas escolares hacen una gran labor en ello pero también tenemos un rol en colaborar y dar soporte a los procesos de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los indicadores de las ODS. En síntesis, en este escenario nos impulsa a promover cambios, innovar nuestra manera de ver los servicios, innovar la manera de vernos a nosotros mismos brindando esos servicios, articularnos con otros agentes de desarrollo, somos profesionales de la información que nos queremos poner al servicio del logro de los ODS y del desarrollo del país para que en este país todas las personas vivan con dignidad. Muchas gracias. Bueno, yo lo voy a hacer muy rápido. Eh, primero quiero eh, mencionar de que esto es como una actualización de la información que yo ya he dado en qué está haciendo el Colegio de Bibliotecólogos y las bibliotecas en general en el webinar que tuvimos de IFLA-LAC. Y Sueli les puede dar el link donde se encuentran las presentaciones. Tanto, eh, digamos, la grabación de todo el webinar, como también las diapositivas. Ok. Eh, ¿cuál es este? Aquí simplemente empecemos con el programa IAP y los, las… Este, los talleres regionales, tenemos primero el que fue América Latina y el Caribe, donde muchos de los que están acá presentes estuvimos, y el segundo que fue para el Caribe eh, en inglés, que fue recién el mes pasado. Okay. Eh, he puesto varias fotos simplemente en, congregando en estos subtítulos. En la parte de sensibilización de los ODS, desde el taller de Montevideo en noviembre del año pasado, hemos tenido varias actividades como, por ejemplo, bueno, la Biblioteca Pública de San Borja, que es un distrito de Lima para bibliotecarios escolares, en el Colegio de Bibliotecólogos para nuestros colegas, esta es la labor que está realizando nuestro colega eh, Luis Gutiérrez en Iquitos, que fue uno de nuestros representantes dentro del de programa IAP. Eh, como ustedes ven, el taller con la eh, exposición de los, las personas a cargo, etc. Este fue el evento más grande, digamos, que hemos hecho el 1 de marzo en justamente parte de lo que les habló Marisabel en cuanto a el Bicentenario, que va a ser el 2021, pero ahora su actualización del Plan Bicentenario con los ODS. Eh, tuvimos especialmente invitado a Federico Arnillas, que es el presidente de la Mesa de Concertación, y después tuvimos una participación nosotras dos. Entonces, se orientó claramente a los bibliotecólogos, alumnos, también este, participantes, sobre qué es lo que estamos esperando con los ODS y hacia dónde va la mesa de concertación y eh, el plan de ese plan, que es ¿no? nuestro plan nacional. Aquí son fotos simplemente del mismo día. ¿no? Tienen ahí diferentes momentos de la presentación, del público, etcétera. Ahí está repetida. Uh -huh. Luego, también, después de, de sensibilizar a varios de nuestros colegas, fuimos eh, invocando de que pongan información sobre los ODS en sus páginas. Primero fue en el, el propio Colegio de Bibliotecólogos, con nuestro lema, profesionales ¿no? eh, comprometidos con el logro de los objetivos. Y tenemos algún otro ejemplo, como por ejemplo el INDECOPI, que es el Instituto Nacional de de eh, normas técnicas y, y propiedad intelectual donde acá ustedes ven que han puesto en su página eh, la biblioteca virtual de salud también ¿no? tenemos ahí el logo eh, y esto es una difusión de Iquitos justamente que se hace en su festival del libro verde y que va a ser en junio es nuestro colega justamente Luis Gutiérrez que ya es, perdón, ya es el séptimo festival ¿no? del libro y la lectura verde, el 24 de junio, Día de San Juan, que es la fiesta de la Amazonía peruana. Aquí diferentes apoyos a diferentes bibliotecas para logros diferentes, como son el Plan Municipal del Libro y la Lectura y Gestión Estratégica. Esta es una actividad permanente a la cual se ha unido un nuevo integrante de nuestro programa IAP que se llama Daniel Arroyo, y está viajando en diferentes provincias. Ha trabajado en provincias y está viajando justamente para promocionar lo que sería bibliotecólogos a cargo de las bibliotecas y además los objetivos, los ODS. Aquí hay la Biblioteca de Guamachuco, con la cual tuvimos bastante contacto hace como tres o cuatro años y que ahora nos han pedido nuestro apoyo justamente para la gestión y para... Eh, prácticamente proporcional es el perfil de un profesional a cargo de la biblioteca, ¿no? El concurso que van a hacer. Esto fue una marcha, marcha por la lectura. Son dos distritos populosos del área de Lima, las afueras de la, del centro. Eh, esto fue en enero. Esto ha sido la inauguración de la biblioteca eh, autogestionaria, digamos con alumnos de nuestra especialidad de bibliotecología en la Universidad Católica. Aquí es donde está justamente Daniel Arroyo, en esta mesa, ha, se ha entrevistado con autoridades, autoridades ediles, especialmente para implementar lo que es el Plan Municipal del Libro de la Lectura, porque es una, digamos, un plan nacional de gobierno, primero se realizó en Lima, hace dos años empezó, y ya el año pasado, digamos, el programa ha ido corriendo y eh, este año se ha inaugurado para provincias y se está eh, abriendo a 210 provincias en todo el país, eh, distritos y provincias, localidades. Y, lógicamente, nosotros como colegio estamos promocionando que haya un bibliotecario profesional, no en cada una de esas bibliotecas, sino por lo menos que hagan el proyecto con, eh, digamos, indicadores apropiados a una biblioteca. Esto es igual, lo mismo en Piura y Tumbes, uh, febrero y marzo. Y esto es lo último, defensa de nuestra profesión. Hemos intervenido en las reuniones, tenemos ya una próxima reunión ahorita en marzo y regresando tengo una reunión en Biblioteca Nacional con el director de lo que es el Plan Nacional del Libro y de la Lectura. Y esto es en defensa de la Biblioteca Nacional, que ahí solo he puesto una copia de las cartas que hemos enviado, porque la Biblioteca Nacional está pasando por una etapa de mucha crisis, son cinco meses que no tiene director, eh, ha habido muchos problemas, la Biblioteca Pública de Lima se ha utilizado, acá ven unas este, puertas de vidrio, que decíamos, ya no es la biblioteca abierta para todo el mundo, sino que está cerrada, y además, este para actividades culturales, exposiciones, exposición de libros chinos, etcétera, etcétera, y se ha quitado espacios de lectura. Esto es nuestro plan inmediato, que justamente cuando ha terminado Marisabel me ha acordado que no hemos puesto acá los proyectos con el COESBE, que es el Colegio Profesional de Estadísticos, que ya hemos firmado el convenio, y justamente para eh, elaborar indicadores sobre el libro, la lectura y las bibliotecas. Pero bueno, eh, básicamente nuestro, nuestras actividades inmediatas están dirigidas a apoyar el Plan Nacional del, Municipal del Libro y la Lectura, a apoyar lo que es... La defensa profesional, tenemos una ley de defensa profesional eh, o de, de ejercicio profesional y estamos enviando cartas a las diferentes instituciones mencionando que deben contratar profesionales en el área. Eh, tampoco está acá, pero hemos este, trabajado y hemos presentado también al proyecto IAP de IFLA sobre lo que es nuestro compromiso para educación de calidad a nivel superior, donde... Consideramos que las bibliotecas son el eje esencial, lo que acaba de mencionar nuestra amiga Carmen Elena, es justamente eh, eh, uno de nuestros objetivos en estos momentos. Y eh, bueno, la AMPE es la Asociación Municipal, eh, de Municipalidades del Perú, ¿no? la IFLA bueno, y la Mesa contra la Pobreza, simplemente ahí lo pueden leer, no, no necesito repetir, pero básicamente nuestros... Digamos, tres o cuatro frentes durante este año están dirigidos a tanto la defensa profesional, calidad de la educación y este, defensa profesional y también eh, lo que sean los proyectos para considerar las bibliotecas dentro de los planes nacionales de desarrollo, que son justamente los objetivos de las ODS. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Gracias.